Eh, invitados de lujo hoy, los vamos sí, a recibir lujo, con un aplauso tenemos. a Manu Capone y Brian Sichel Que nos acompañan en el mejor de mañana, Bienvenido, actores chicos. de la película que, la, que está hablando todo el país no todo Argentina país. 1985, nosotros ya la vimos, nos emocionamos, nos encantó. nos encantó Y los chicos forman parte de este hermoso elenco de, de esta película tan nuestra, gracias. no de todos los argentinos Bienvenidos, gracias ¿cómo están por chicos? Muchas Muy gracias, invitación. Qué lindo tenerlos por acá, un placer Bueno, Manu Nuestro, Mendocino, ah, y Brian está de visita, han venido a, a trabajar este fin de semana, ¿no? Sí, así es, así es, vinimos a Va a dar un seminario, un uh -huh. taller de actuación. Que ¿Cómo lo estuvo eso? Bien, todavía no lo dimos. Ah, <risa> bien. Mañana <Pensé risa> se <que risa> había pasado. Mañana, bien. Y pasado. Excelente. Así que nada, los que se quieran a inscribir eh, por Instagram nos escriben a Manuel Recaponi o a Brian Sichel. Perfecto. Y, y bueno, nada, va a ser mañana de 1 a 4 y pasado el mismo horario. ¿Y cómo se ven como profesores? digo Bueno, antes de meternos de lleno con por la película de masa que estamos hablando de este taller, bien. que nos cuenten un poquito. Bien, muy bien. Es algo que nosotros hemos entrenado, Ajá. practicado desde la dirección o desde mismo la experiencia misma de estar dictando clases. Uh -huh. Es un lugar que personalmente a mí me gusta mucho y que ya hace un par de años lo vengo practicando. Me gusta esa faceta de, de docentes quizás vinculado a la actuación. Yo creo, yo creo que es una manera distinta de, de, de aprender a actuar también. ¿Pera? Como que te pone en el lugar de observar y de, y de aprender desde ahí también. Porque todos nos reflejamos lo mismo. Y a través de la propia experiencia, yo también ya he dado clases, Brian también uh -huh. ya ha dado clases, eh, va generando un, un diálogo con el, el, el ser actuante que está ahí enfrente y, y nada, aprendes y... ...das tu conocimiento. Y ustedes que vienen de vivir una experiencia tan espectacular... ...como sí. fue haber participado de esta película... ...y viajar, ¿no? Con el sí. elenco... ...presentándola en distintos festivales... ...tienen muchísimo para aportarle quizás... ...bueno, ustedes son jóvenes, pero chicos quizás... ...más jovencitos que se quieren formar en esta profesión... Seguro. ...tienen muchísimas herramientas... ...y cosas que se traen ahí muy bonitas... Para, ...para poder brindarles. Bueno, qué boom... ...qué locura lo que están viviendo, ¿no? Sí. Se lo esperaron en algún momento cuando... ...quedaron en el casting, dijeron vamos a participar... ...de esta película, se imaginaron... Lo que venía después. Y yo más o menos presentía que iba a ser algo enorme por uh -huh. el, el hecho que se toca, sí. Eh, sí, claro. por los actores que habían, uh -huh. por el director. Uh -huh. Yo sabía que se venía algo. picante. fuerte, <risa> Seguro. pero bueno. Me parece que está superando expectativas también. Sí, ¿no? sí, sí, es una fibra superando. muy sensible de la historia de nuestro país. Entonces abarca incluso a personas que no nos tocó transitar esa época. Es significativo, es importante conocerla. Sí, sí es que hay algo que nos atraviesa en la identidad, en lo que viene de generaciones y generaciones. O sea, la película... Eh, nosotros sabíamos que iba a ser así de grande uh -huh. por la producción, por el nivel, el despliegue. No, por claro, el, el guión mismo. El, el guión mismo, pero uh -huh. después hay algo del fenómeno social que se generó con la película que eso es eh, incalculable. O sea, no, nadie lo podía saber y de repente que, que pase lo que haya pasado, ir a presentar las escuelas, que la gente empiece a, a, a estudiar el tema por la película. Uh -huh. eh, eso es algo increíble que jamás se nos hubiera ocurrido que podía llegar a pasar. Y re loco, digo, para ustedes interpretar personajes que, que existieron puntualmente, no porque una cosa es hacer una ficción con un personaje inventado y demás, y uno más o menos lo tiene que ir construyendo, pero ustedes vinieron a representar a jóvenes que en algún momento se cargaron, no este equipo al hombro, esta, esta búsqueda no de recabar este, testimonios y demás. Eh. ¿Pudieron tener la posibilidad de hablar, digo, con estas personas que a ustedes les tocó interpretar? ¿Cómo hicieron ese estudio previo para meterse en ese personaje? Sí, sí, sí o sea, una de las primeras cosas que he pasado cuando nos dijeron que quedamos fue armar un Zoom con los fiscales reales. ¡Upa! Entonces hubo un intercambio ahí es que muy copado. interesante. Sí, sí, sí. Personalmente, el personaje que interpreto yo uh -huh. lamentablemente falleció hace algunos uh -huh. años. Tuve la suerte de estar en contacto con la hija, ah, con, con mi hermana bien. también. Eh, pero bueno, Manu, Manu sí. Yo sí, Ajá. yo me puse en contacto con Lucas Palacio, que nada, hemos hablado en la previa al rodaje, durante el rodaje y post rodaje. ¿Y qué te dijo de, de, <risa> de, de, cómo, de cómo quedó el personaje? ¿Qué evolución No, te dio? no, él, él está muy atravesado y muy contento por todo, claro. todo lo vivido. Eh, entonces nada tengo un un video de él levantándose en la sala de cine con oh. la cuñada diciendo Lucas palacio acá está Luca? <risa> <risa> acá es él todo el cine aplaudiéndolo él llorando oh. es muy emocionante sí. qué lindo, eh, qué lindo. no está muy contento con todo lo que está pasando porque un hecho muy trascendente el hecho más importante de toda su vida sí. según lo que él no me dijo entonces nada está muy contento con con revivir esa época sí. y, y viéndose en, en el cine. Claro, en tercera persona, porque lo que desde de afuera debe ser muy fuerte. Y como héroes también, vez, artistas, porque hasta incluso. el momento capaz que eran héroes anónimos para muchos. Sí. Por lo menos para nuestra generación, capaz que yo fui al cine con mis papás y ellos se sabían de pía, para quién era cada uno, para que lo vivieron, ¿no? Lógico. Pero para muchas personas, Desconoce nuestra generación nombres. y las venideras, ahora tienen un nombre, bueno, un rostro en plan actores, pero, pero sí, claro. son, pasan a... Se sí, cobró el protagonismo que merecen. Que merecen, por bueno, supuesto. Para todos eran medio desconocidos ellos, uh -huh. como que no se sabía mucho su historia. Eh, es más, los únicos que la sabían eran la gente que los rodeaba, uh -huh. porque no se habla mucho de los acompañantes claro. de Trasera y Moreno Campo. Uh -huh. uh -huh. Es Trasera, sí los nombra en una nota, pero no se le dio mucha relevancia a ese grupo de jóvenes que fueron importantísimos a la hora de llevar adelante uh -huh. el juicio, porque si no se ejecutaba toda la investigación que ellos tuvieron desde el comienzo, eh, no se podría haber llegado a reunir toda esa información, esos claro, 719 acuerdo. casos que reunieron. Muchísimo. ¿Viola Ricardo Darín? Es una experiencia de <risa> trabajar Personaje. con Ricardo. Viste Sí, sí, muy sí. gracioso. Era uh -huh. siempre muy divertido compartir muy con ellos. Sí, con uh -huh. mucho oficio, por supuesto, pero siempre con esa cintura de la, de, de, de la profesión de decir, ok, entro, salgo y, uh -huh. y hacía que todo fuera muy gracioso. Entonces, uh -huh. sí. bueno, ¿Algún onda. tip, algo que pudieron aprender? Que digan, sí, la verdad que me dejó esto, la experiencia con Ricardo de tantos años, quizás no en plan docente, pero si ustedes vivenciarlo, algo que les haya quedado, que los haya marcado en su nivel actoral. Yo creo que hay algo de ver, verlos ejecutar la profesión, nada menos. Quizás <risa> <Eso> es <risa> algo más intangible. Exacto. Pero son formas, maneras de cómo él se para, cómo <risa> él entra en set, cómo él registra la cámara. Eh, son esas pequeñas cosas que. como él ya está preparándose. Eh, creo que son esas pequeñas cosas que uno va. Va aprendiendo, tal vez sin darse cuenta sí. uh -huh. eh, de él, de Peter, incluso de todo el equipo, porque todo el equipo está rodeado de gente con muchísimo profesionalismo, con muchísima uh -huh. jerarquía. Entonces había como un trabajo un trabajo coral uh -huh. eh, que a uno lo colocaba en un lugar de, muy fructífero, de constantemente estar viendo cosas para para tomar. Sí, ¿Y les sí. había tocado anteriormente formar parte de una producción tan importante, de, de tanta envergadura o es quizás esta primera experiencia y este puntapié para sí, cosas muy bonitas que seguro vienen en adelante de, de este tamaño, ¿no? ¿Sí? de, de esta importancia? Eh, en mi caso y creo que en el caso de Brian también es una película de una envergadura enorme, sí. entonces eh, si bien Brian había trabajado en otras cosas, yo también había hecho otras, nada se, se asemeja a claro. esto, que es una locura. Eh... Y para sus carreras, sí, debe bonito. ser una vidriera impresionante de decir, bueno, de acá a vivir otras cosas también grosas, ¿no? ve tomo... mucha gente, es una gran exposición. Yo lo tomo como un regalo esto que sucedió, uh -huh. como un como acaricia a tantos años <coughs> de profesión eh, y dedicarle, pero después lo que se venga o lo que no venga... Ya me excede, entonces no, claro. excede. No, no pensarlo. No, no, no. Es mejor no pensarlo y transitar la alegría de ser parte de esto y disfrutarlo, uh -huh. disfrutar de estos momentos. Cierto. Eh, vale. Y bueno. Y a la hora de, de componer los personajes, más allá de tener la posibilidad de charlar quizás con quien vos interpretaste, profundizaron en la historia, ya tenían conocimiento de nuestra historia, ¿cómo vivieron esa parte, ese bagaje de conocimientos previos a meterse en el personaje? Sí, total, o sea, hubo toda una carga de, de información que ya teníamos quizás de la formación primaria, secundaria, Exacto. pero bueno, cuando fuimos seleccionados, tuvimos esta reunión con los fiscales, bueno, yo personalmente leí notas de ese entonces, me, un poco me empapé de material uh -huh. de archivo, vi documentales vi entrevistas y uh -huh. bueno empezamos a leer el nunca más lo que pudimos porque uh -huh. es muy duro eh, entonces fue así, como un poco ir eh, entrando en contacto con todo ese universo, ese, ese momento histórico para, para poder abordarlo con, con, la mayor, con el mayor imaginario posible uh -huh. y las mayores herramientas históricas que uh -huh. estuvieron al alcance nuestro y después de la presentación de la película se vino lo lindo, los viajes, los festivales, <risa> cómo no vivieron eso. Esa fue la presentación de la película. Claro, sí, para, sí, sí. Ese, esa ovación de nueve minutos, ¿es posta? Es posta. ¿Nueve minutos de reloj? Porque uno decía, ay, ¿cómo calculan? ¿Nueve minutos un no, aplauso? No, fue, fueron, ¿Fue, nueve, fueron nueve minutos e incluso hubo algo que no se vio mucho, ah. pero nos hicieron pasar, o sea, estaba en la primera fila, Darín eh, Mitre Peter... Y en el momento de Aline se dicen Ellos tres, vengan, vengan Y el chino nos hizo pisar los asientos Porque estábamos dos filas atrás Ay, qué ah, Todos Elin, aplaudiendo no. fue un Nunca en Venecia de... nadie pisó los asientos Ustedes con... sí <risa> Sentaron Sí, En el está festival más no, viejo no. de la historia tre, Tres pibes argentinos pisando la, los asientos del festival no, sí, el Palacio notar, no. está muy bien el Y del Cinema, sí, y si fueron, no sé, para mí fueron Más de nueve minutos, ¿qué querés que te diga? Fue una eternidad <risa> no. de aplausos claro. El tema es que no contaron los minutos de aplauso que hubieron en el medio, que hubieron dos aplausos en el medio O de sea, la si película. le sumamos en minutos, <ríe> son, son como minutos. unos 15 minutos de aplausos. Y hubo un momento que alguien dijo como, che, habla, como hablen, y como que frenaron los aplausos. ¿no? Pero si no se hubiese seguido, porque la gente estaba lindo, muy conmovido. Qué lindo, qué lindo que nuestra historia también, sí, como argentinos, impacte a, a nivel internacional. Bueno, ¿Es nosotros bueno. estábamos en un momento, éramos un coro de lamentos, porque no parábamos de llorar. Claro. Y dije, bueno, voy Todos a ver. en el cine igual, se escuchaba como un... Sí, sí, pero dije, voy a ver cómo están los tanos acá, que claro, estamos claro. de visitante. Y me doy vuelta y estaban todos llorando, limpiándose, sonándose la nariz. <ríe> qué fuerte y dije, ustedes. wow Sí. Qué tremendo, tremendo. Y en España más todavía, porque en España no tuvieron esto de enjuiciar a sus propios.. Ah, exactamente. Eh, a su Tal propia cual. dictadura. Eh. Sin dudas, sin dudas. Es como es una muy... suerte de historia frustrada que les quedó. Uh -huh. Claro, claro. Y pasa en, también en toda Latinoamérica, en una gran parte de Latinoamérica, de este, este movimiento, esta impronta del nunca más existe uh -huh. en Argentina, pero lamentablemente no es algo que... Que está en todas partes Chicos, eh, perdón ¿Alguna <coughs> anécdota, algo puntual que los haya marcado de la grabación? De lo que no hemos visto ¿Alguna experiencia cultural ¿Algo, ¿Quizás algo gracioso? ¿O alguna escena que dijeron che, Esto muy fue claro. muy fuerte? ¿Algo que los marcó? Y, eh, siempre hay anécdotas Las anécdotas de los colegas tiene anécdotas muy graciosas Pero puntualmente eh, Creo que lo más movilizante fue la escena del alegato mm -hmm. <risa> Eso fue algo que o sea, Los llantos son reales Las emociones son totalmente sentidas, eh, el, el, la sala de tribunales donde aconteció de verdad el juicio, uh -huh. plagada de 200 extras, todos emocionados. A medida que iba pasando el rodaje, la, la emoción era aún mayor, no había algo que se distendía, no había algo que aflojaba, era cada vez más intenso. Entonces, no solo actoralmente, no solo en cuanto a la construcción narrativa de la película, que es un punto súper álgido, sino también a nivel personal, eh, fue un momento sumamente emotivo y son esas cosas que creo que nos va a quedar para van a marcar. sí, sí, sí vos, la, la escena del juicio se grabó en la sala donde fue el juicio real uh -huh. entonces ver entrar a Macera, Videla ahí, ahí los tenés sentaditos como claro. tan, a... ¿Tan parecidos, ¿no? lo <risa> que, que, que abalecer, o... decías, ey, qué buen casting el era, director de casting, genio era, sí, no, no, las directoras de casting sí, son lo de peinado, vestuario, porque todo eso sí, también es obra vos, de ellos. Estás un ¿Vos tenés un peinadito ahí, ñoño con el bigote y otra cosa bueno, la la, la sala con, con los dictadores ahí sentados uh -huh. eh, Pasaba algo muy fuerte Que a nosotros no, nos conmovía mucho Pero nos pasó que un compañero más grande eh, Un actor que se llama Claudio Dapasano sí. Que está en la película que es el que hace de Zomi sí. Nosotros estábamos, no sé, en, en, en, en los tiempos de espera Jodíamos entre nosotros, nos divertíamos Y de golpe nos damos vueltas Y este actor estaba totalmente emocionado y uh -huh. no podía parar de llorar y nosotros como todo rojo, claro. muy movilizado y nos acercamos a abrazarlo y dijo es que ustedes, ustedes esto no lo vivieron, claro. pero yo lo viví en carne propia uh -huh. y fue muy fuerte, a mí me pasaron cosas muy fuertes y se nos congeló la sangre a todos y fue como, ok, de verdad estamos haciendo uh -huh. algo muy fuerte para una parte de la sociedad que la vivió y para uh -huh. nosotros también, pero nosotros la somos espectadores los que lo vieron en carne propia sí, sí, ha sido muy fuerte, fue muy fuerte. revivirlo atrás de la película el aplauso para los Pero chicos, qué bonito tenerlos acá sí. en el programa, es un placer el que todavía no vio la película Dormiste, anda, anda a verla porque está espectacular, es te vas a emocionar. Vas a aprender muchísimo si sos de nuestra generación, eh, hechos que nosotros no vivimos y que forman parte de la historia no más, más íntima de, de nuestro país y hechos que nos van a marcar para, para toda la, la historia a Sin los duda. argentinos. No Quiero que recuerden rapidísimo este taller que están brindando de actuación chicos acá en Mendoza para que los interesados las interesadas se puedan sí. sumar. Dale. Eh, va a ser mañana martes, no, mañana miércoles sí. de 1 a 4 de la tarde en okay. el gimnasio Vitamina de las Heras eh, y el jueves de 1 a 4 eh, escríbanme al Instagram que es Manu R. Caponi bien eh, Oh, y ahí están los flyers subidos, todo. Excelente, chicos. Perfecto. Bueno, y Manu, que es nuestro, es mendocino, es para Mendoza, nosotros sí, nos llena sí, de orgullo claro, claro y le da sí. una cuotita de esperanza ¿no? a los chicos que capaz que se quieren dedicar a esto y lo ven tan lejano y dicen, a los del interior nunca nos pasa nada, estamos reaburridos acá que esperando. Sí. Acá acá está, está el, ejemplo. el ejemplo de que hay bonitas oportunidades para, para todos. Por supuesto. Chicos, un placer. Muchísimas gracias por, abrazos, por, por venir. muchas gracias gusto. a ustedes por invitarnos.